Pedro, sin atorarnos en las maquinitas aquí dice que va a llegar a las casi 3 de la mañana si ¿Sí, no? ah no son las casi 3 de la mañana En tu te dejo cosas que hacer bye Nos atoramos en las maquinitas por andar de crazies. Es que así es, güey. Los videojuegos te atrapan y no te dejan ir, güey. Find a key. ¿Dónde está la key? Estaba tirada la key. Aquí, aquí está. Pick up. Vamos. ¿Qué? Oh, ya se fue sola volando. Una lamparita o algo. Nada, güey. Fue pues bueno. Ya no quería yo. Ay. Pero si es el señor de la entrada güey, ¿Eso qué? Oh my god What? What? The, pues el señor de la entrada güey, ¿Cómo que qué era? No need to call my voice to explain Uh, what I just saw Cause this doesn't look good Oh my god What is there Not service around here at night O sea, qué rarito que se haya parecido un señor loco Pues uh, sí Porque no hay servicio Así dijo para allá no puedo ir Tengo que ir para con el señor No, tampoco Para acá <coughs> Si no es tonto Eso Es un bote de basura Ah, aquí estaba la compu ¿Sí? Fine Folders Ah A ver Eso no es un folder Tampoco es un folder. ¿Tú eres un folder? ¿Tú eres un folder? ¡No! ¡Tú eres un folder! A ver, ven aquí. ¡Ven! ¡Oh! ¡Llevo uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llevo dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué agarro! Y... Cuatro Me falta uno Me falta uno Me falta uno Cinco Hey yo ah, Aquí está. está sacando copias Da mucho miedo sacar copias Oye, oh, ya me dejo ir. Voy para allá. Ah, ok, tengo que seguir buscando cosas. Aquí hay okay, uno. Aquí hay otro. Hola, hola, ¿cómo están? ¿No hay nadie? Oh. Oh, ya sabía. Ay. Y... Me falta uno Aquí hay una printer Una printer ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, aquí está Oh, lo encontré Corre, corre, corre, corre la printer Sí, sí, sí, ahí voy, ahí voy Es terrorífico porque es trabajo de oficina, güey. ¡Qué miedo! <risa> <risa> no. mm. Tarjeta de acceso! A ver. Parrón re Go to the factory. Where is the factory? ¿Para acá? ¡Ay! No, para allá no. Para acá. Slap. Es Esa es la factory. Claro que sí. Para que es donde se fue el señor loco. Que pues. Es un señor loco, ¿no? Ok, ya, ya vine. Ah. Uh. Du. Más folders. Más folders. Oh, creo que aquí. ¡Ay! Así van a estar. Ok. Voy a esperar a ver si viene de aquel lado el señor loco. ¡Señor Don Loco! ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo luzcas a fantasmas que se van a la. A los cementerios? Buenas noches. ¿Ah? ¡Hola! Oh, no. ¡Hola! Oh, no. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Me bugué, se me bugueó el cerebro, ¿cómo hizo eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Para dónde me voy entonces? Pues bueno Ok No sé qué decir A ver Folders ¿Lo mm. ¿No? dice? <risas> es que siempre hay como un patrón Pero ese no entendí Ok, vino para allá. Ahora va a venir del otro lado. ¡Hola, señor! Aquí hay otro cuarto, aquí hay otro cuarto. No sabemos cómo es la animación aquí del terror. Un sí, señor! Creo que tiene hambre o se anda acá. No sé. Se anda bien crazy. ¡Ah! ¿Estos no cuentan? Bueno, llevo... Tres Tres y nueve Me va, me va a tomarme Me voy a tomar ¡Ay, señor! ¡Au! <ríe> oh, me gritó Ahí va a salir de este lado Ok Es cierto, se regresaba, ¿Verdad? No me he acordado, güey, ese no da miedo. Es que es chistoso, no sé. Es un señor chistoso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A ti te dio miedo? Ay, no sé para cuándo salirme. ¿Para cuándo? Ay, bueno. Si me atrapa, me atrapó. Hola. ¿Ya viene? ¡Ay! Necesito otra oficina. Acá, acá, acá. A ver... Un foldering, y por favor, y... por favor, no hay nada aquí. ¡Ay! Ay, sí, sí, es muy simpático el señor. Este es muy simpático. Ok, ok, estamos básicamente del otro lado de la. Ay, un no, no, no! chingue su madre por aquí, por acá, pues. Folder, porter, porter Mío, es mío Agárralo pues Creo que ya lo agarró, pero Ahí se quedó Ok Show. Señor Uy Uy, uy Ahí hay uno no. No. Uy ¿Lo agarro? Es una trampa, ¿verdad? ¿Es una trampa? ¡Oh! ¡Adiós! ¿Quién le da miedo a los señores calvos? A la calvicie deberías de tenerle miedo. Eso sí da miedo. A ver. Tómalo, me faltan dos Yo lo sigo Hello Mr. Bald Folders, folders, folders For the folders mi... A la madre Allá va, allá va, allá va Falta uno, uno, uno, uno. Chinguesu, ay, ¿dónde está? Por aquí, por aquí. En el inicio. ¡Ah! que lo encontré! Ay, chingarito, buenísima. Buenísima. Vámonos a la oficina. Venganse. Ya. Exit the office. Ya, todo está. Ah, perfecto. Oh. A from gate. Bad game. Pues por la puerta de enfrente. Ah, jeje, tontito. Creíste que me ibas a vencer. Mira. Ay. Te he enojado. Hasta le explotó el gas. Una pipa de gas. Y lo mató. What the fuck? Es el buen final. O sea, hay varios finales y aparte hay más, este, capítulos por jugar.